Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Yo soy Vivi y el día de hoy les traigo un nuevo video. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, disculpen un poco la demora porque nuevamente no subí video la semana pasada, pero en MX ya me tienen de nuevo. Ok, el día de hoy les traigo este video de un maquillaje súper, súper sencillo. super colores neutrales, quiero pensar yo. Y en este caso yo estuve utilizando este labial súper oscuro, pero tú puedes usar cualquier labial. De hecho pensaba poner un labial rojo, que era este en este caso. Pero yo saben que últimamente ando mucho con los labiales oscuros y pues me puse este. No olvides ver el video hasta el final porque les tengo una pregunta. Y a base de eso voy a estar haciendo una reseña. Entonces las invito a que lo vean hasta el final. Ok, por lo tanto las dejo con el video y nos estamos viendo. Vamos a comenzar utilizando nuestro primer, en mi caso es este de Smashbox Y lo voy a aplicar con mi dedito, una pequeña cantidad En forma de puntos Después voy a pasar a mi ceja y lo primero que voy a hacer voy a tomar un rímel transparente, en este caso es este de abón. El... Después voy a tomar mi cepillo, mi brocha angular plana y mi gel café de Bobby Brown en el tono 2 Sepia Ink. Y voy a comenzar delineando mi ceja primero. De esta forma y por arriba y rellenamos. Después de hacer nuestra ceja, vamos a pasar a aplicar nuestro primer. En este caso es el de Milani. Igual lo voy a aplicar con la yema de mi dedo. Voy a comenzar aplicando hasta todo lo que parece el color de mi párpado con una brochita en este caso es sintética y lo voy a aplicar en todo mi párpado móvil voy a estar utilizando esta brochita ahora para difuminar voy a estar utilizando este color como rojizo o guinda y lo voy a aplicar en la cuenca en la esquina de mi cuenca de esta forma tratamos de llevar solamente hacia la mitad de nuestro ojo y no más para allá y tratamos de subir movimientos circulares Luego voy a tomar un poco de este café de chocolate y lo voy a aplicar en la esquina de mi cuenca. Y lo voy a llevar igual hacia el centro y uniendo junto con el color guinda que ya hemos aplicado antes. Estoy tomando una wipe para limpiar nuestro ojito. Así es como nos tiene que quedar y ahora y ahora voy a tomar este delineador en gel de Rimmel con una brocha para delineador que es este este es de cala vamos a hacer un delineador delgadito Y terminaremos el otro ojo. Pues bueno, ya terminé el maquillaje de los ojos. Ahora vamos a pasar a nuestra base. En mi caso es esta. Y la voy a estar aplicando con la brocha de tipo Kabuki. Y. Voy a aplicar lo más rápido que pueda porque esta se oxida muy rápido y me deja los bronchos en mi cara Voy a hacer lo mismo, solamente una y luego el otro. Ahora voy a aplicar mi corrector. Ahora voy a aplicar este polvo de Milani que es más claro que mi tono. Pero lo voy a usar para esta zona, iluminar un poco. Ok, apliqué todo mi polvo y ahora voy a aplicar una sombra café chocolate. Debajo de mis pestañas, de esta forma voy a aplicar rímel Y ahorita les digo que labial voy ¿no? a Y pues bueno, este es el resultado final del maquillaje. Ya saben que yo siempre aplico este rimel que me encanta, no sé, me encanta como me deja mis pestañas. Y también apliqué mmm, La labial guinda. Pero, ahora les traigo um, como una pregunta. ¿Qué labial ustedes creen que puse de estos dos? ¿Este de Jordana o este de Clean Color? Ok, se los dejo a que me respondan aquí abajo en los comentarios. Y obviamente les voy a estar haciendo una reseña de el que ustedes pensaron que era, ¿ok? Entonces, creo que sería todo por el video, espero les sirva demasiado, en este caso este maquillaje es súper rápido, súper sencillo y de hecho se pueden utilizar cosas súper económicas, principalmente como los labiales, porque estos labiales cuestan $25 pesos entonces, son súper baratos, súper pigmentados y tienen un aroma... Déjenme decirles que es deliciosa Ok, entonces espero les sirva A mí me gustaría como para ir a la escuelita O para una cena O para el trabajo no sé, cualquier cosita, ¿no? Y así bueno, los invito a que dejen su like si les gustó este video Los invito igualmente a suscribirse si les gusta el contenido de mi canal Y si quieren saluditos igual déjalos aquí abajo en los comentarios Principalmente vamos a mandar saludos hoy a Carla Telles, Que es mi prima adorada y querida, hermosa, preciosa Te mando un saludote y te extraño Y muchos besitos al nenuco Y no olvides seguirme en mis redes sociales y pues bueno, por lo tanto es todo este video Espero que les vaya muy bien Que tengan bonito día, bonita noche, bonita tarde O sea lo que sea que estén pasando ahorita este Nos miramos después Bye bye